Es prácticamente eh, casi obvio el tema de, de la disponibilidad de recursos hídricos y saneamiento Hay una cosa que no, no hemos conversado, pero, pero el, el agua desalada, eh, bueno, por lo menos a través de la tecnología de osmosis inversa, es que el agua desalada es tan pura casi como el agua destilada. ¿Verdad? Eh, de hecho, uno puede preparar, y una de las bondades que tiene la salazos por ambos inversa, es que uno puede preparar agua... Eh, para los propósitos que necesite de hecho el agua que se utiliza como, como fuente para, para el agua potable por ejemplo queda tan pura que después de desalarla tenemos que mineralizarla tenemos que poner a poner, volver a ponerle esos minerales eh, y sustancias que son necesarias para, para el, el, el debido funcionamiento de nuestro cuerpo, de hecho si la dejáramos desalada pura como sale, eh, incluso podría llegar a ser un problema porque nos arrastraría nuestro propio eh, eh, con un efecto también de en nuestros propios minerales. Eh, cosa que lamentablemente no podemos hacer eh, con el agua de fuentes eh, convencionales, porque por ejemplo nosotros podemos tomar agua de un, de un, de un tranque de, de, de acopio, o, o, bueno, puede venir de, de, de, de río, etcétera. Eh, pero algunas características basales del agua, eh, como la dureza y ese tipo de cosas, eh, más allá de la potabilización y de, de, de, de asegurarse que las condiciones físico-químicas y microbiológicas del agua sean aptos para el consumo, eh, no se pueden modular tan bien como se modulan con, el, con, el, con la desalación de agua. En realidad, la desalación es sacarle sales o un soluto en exceso a un agua de origen. Incluso hay plantas de tratamiento de aguas residuales que funcionan sobre la base de inversa, y que también es un proceso de desalación. ¿Ah? Eh, y eso se usa en varias partes del mundo, eh, y eso es algo que tranquilamente se podría utilizar acá para darle también rehuso a aguas residuales. Eh, eso, y bueno, lo que tenemos que... Pero, pero, preocuparnos es que la actividad se desarrolle en lo los altos estándares eh, ambientales eh, de manera de eh, prevenir que haya un impacto significativo sobre los ecosistemas. antecedentes, en Baja California, aquí en, en, en la Comunidad Valenciana, en la desaladora de Javia, donde el mismo patrón se suele visualizar que, por ejemplo, la, la, la, la, la, la riqueza y la abundancia de peces con interés ecológico y económico incrementa con las zonas donde cercanas a donde hay descargas que funcionan bien de desaladora, digamos. Eh, entonces, incluso eso podría favorecer eh, cierta actividad destructiva, turismo y todas aquellas que viven y se desarrollan en base a las pesquerías. Y eso un poco ataca también a una... A una, a una a una eh, inquietud que se suele plantear, que es cómo la desalación podría afectar las áreas de manejo, las zonas productivas, de, de pesquería, etcétera, eh, no tendría por qué ser un problema. O sea, tampoco, eh, eh, eh, aquí en Chile también hay regulaciones, las descargas marítimas, ya sea de desaladora o cualquier actividad, tienen que estar fuera de áreas de interés eh, eh, ambiental, ecológico y también por supuesto de interés pesquero, ¿ah? eh, aún eh, teniendo en consideración lo que te comentaba de, de, de, que, de que incluso desde el punto de vista de la diversidad en ciertas circunstancias puede incluso favorecer eh, no, no, no sería esperable ni tampoco cumpliría con la normativa ambiental chilena el que las descargas y las captaciones estén dentro de áreas de manejo, por ejemplo. Incluso hay innovaciones eh, que, bueno, que todavía se mantienen dentro del ámbito de las innovaciones que todavía no, hasta, hasta los antecedentes que yo manejo, que específicamente no, en eso no soy eh, experto, pero de uso eh, de, de la salmuera acoplado a otro tipo de tecnología para generar energía. Eh, pero yo creo que en el contexto nacional, eh, el, el, el, la relación directa que va a tener con el uso de energías eh, renovables o energías limpias va a ir un poco en la línea de lo que comentábamos anteriormente. El, el, el, los costos de la desalación y su viabilidad para aplicaciones para agua potable y agricultura van a depender de, cómo, de cuánto seamos capaces de bajar los costos de, de, de operativos, digamos, el OPEX, el CAPEX… Eh, de, de, para, para, para, digamos, hacerlo viable económicamente para este tipo de actividades. Y ahí, eh, bueno, aparte de, de todos los beneficios que trae desde el punto de vista de, de, de la huella de carbono, eh, el potencial que tenemos en Chile eh, de energía renovable, eh, la verdad es que van a ser necesarios que vayan de la mano y que vayan progresando un poco en conjunto. Eh, el, tenemos una gran capacidad, unas grandes bondades naturales pero todavía nos falta mucho eh, que invertir desde, no solamente desde la academia sino que también desde el sector público y privado en innovación, eh, el, el, el capital humano está, los conocimientos están las colaboraciones internacionales están eh, y es, es, es, es cosa solamente de aplicarla así que yo por lo menos en ese sentido y en, en, en, en lo de ese que, que me comenta yo veo un futuro auspicioso eh, siempre y cuando las cosas se hagan bien y, y para que se hagan bien y eso también nos demuestra la experiencia internacional que es así en Australia en, eh, en, en las costas del Mediterráneo, en Baja California que la desalación eh, es una alternativa plausible de bajo impacto ambiental eh, puede ser viable económicamente pero siempre y cuando haya una colaboración bidireccional entre los distintos componentes que pueden contribuir a que esto funciona bien, que es la academia, el sector público, digamos, el sector regulador y, y, y la empresa, el sector privado. Así que yo por lo menos soy optimista de que esto pueda funcionar bien.